5 por 3. Estrella derrota a Licey. Guatazo de fly profunda atrás de filma, Bautista con él a todo por movimiento. Sigue manejándose. Y captura. Tremenda jugada. De José Bautista para un UNDU. Aquí en Pabrosuna. Disfruta ahora tu café Santo Domingo. Tu café de siempre. Siga las estadísticas del juego de hoy y mañana. En Emociones del Caribe. El periódico que inquieta, emociona y te hace pensar. Realmente lo de bolsista es admirable. Es admirable la forma como este muchacho juega en el bosque central. Yo creo que ya se le puede dar el guante de oro desde ahora. Se ha apoderado de ahí. Sí. Tremenda bola defensiva, señores. Los de la lo juegan profundo, buscando evitar los extravases sí, y poder señor. cortar la bola. Patazo grande, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás. Se acabó el juego. Ganó el Licey con un palo del artillero grande de Ángelo Jiménez. Uy, qué forma de acabarse un juego de pelota. Le estaban jugando atrás a los jardineros, pero esas no le podían llegar. Enorme cuadrangular de Jiménez y un juego digno de un equipo que había ganado nueve en línea y de un conjunto como el Licey que intenta comenzar a jugar mejor béisbol. Así que ya está al galadía, los tigres están disfrutando como... Tuvieran pasado ya la postemporada y no hay duda que es un duro golpe esta derrota para el conjunto de los gigantes, pero como dicen en la pelota y en todas las cosas, lo que comienza termina y las rachas llegan a su final. Un picheo como muy noble que se quedó en la zona del jonrón, en la zona del Batazo Grande de Darío Vera, que no tiene su mejor lanzamiento contra bateadores zurdos. ¡Qué clase de destacazo ha dado!